Bienvenidos a todos y, nada, eh, muchas gracias a todos los que estáis accediendo a esta presentación. La idea, la idea es hacer una breve introducción a Microsoft Planner y Microsoft Power Automate y al finalizar eh, realizaremos una demostración con un caso de uso de ejemplo de cómo trabajar con ambos servicios, herramientas, aplicaciones para automatizar tareas. ¿vale? Ay, voy a quitar esto de aquí, que si no os molesta. Bien, bueno, eh, yo soy Gemma Molina, trabajo como software developer engineer en Plain Concepts, eh, particularmente, bueno, en la oficina de Madrid, ¿vale? Y particularmente me dedico al desarrollo de soluciones tanto SharePoint como Office 365, que, bueno, a lo largo de la presentación vais a ver... Que cambio mucho entre decir Office 365 como decir Microsoft 365, porque precisamente desde hoy eh, Microsoft eh, le ha cambiado ya el nombre definitivamente y ya ha pasado a, a llamarse Office 365, o, eh, perdón, Microsoft 365, que antes siempre lo llamamos Office 365. ¿vale? Y además de trabajar con eh, estas soluciones, en particular eh, dentro de la Power Platform, como son Power Apps o, o Power Automate. Vale, eh, esta es la agenda que vamos a seguir a lo largo de, de esta hora, que vamos a estar juntos Nada, y básicamente es lo que os acabo de comentar. Una breve introducción a las dos tecnologías y al finalizar una demostración con un caso de uso que, bueno, en particular quiero hablar eh, de un caso de uso de recruiting cuando una empresa... Eh, pone una oferta de trabajo, cómo podemos gestionarla con, con Planner y Power Automate. ¿vale? Y para finalizar dejaremos eh, unos minutillos para responder a las preguntas que nos hayáis ido haciendo a lo largo de, del webinar, que yo principalmente prefiero que nos las vayáis haciendo dentro de los bloques. Eh, eh, cuando acabe la parte de Planner, resolveré las dudas que surjan al respecto de Planner, eh, con Power Automate lo mismo, para que así sea todo un poco más ameno, ¿vale? Eh, y ya está, y luego al finalizar, si quedan más preguntas, pues pues las, las resolvemos bien. Eh, Planner, ¿qué es Planner? <risa> Bueno, pues Planner es un portal de Microsoft 365, ¿vale? Eh, que nos permite organizar el trabajo del equipo. ¿Cómo organizamos este, este trabajo? Pues mediante tareas o lo que en Planner se llaman tarjetas, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles... No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Ya? No. <risa> vale. Eh, ¿Cuáles son las características principales y sus funcionalidades más importantes? Bueno, pues la primera y más importante eh, es la integración con los grupos de Office 365, de Microsoft 365, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero es una de las características estrella de Microsoft y por la que continúa apostando y lleva ya muchos años eh, con ella. Otra de las características que nos ofrece Planner eh, en cuanto a la funcionalidad eh, es la posibilidad de asignar estas tareas o tarjetas a todos los miembros del, del equipo. ¿vale? Eh, estos miembros eh, son también, como hemos dicho, son miembros del grupo de Microsoft 365 eh, que se pueden agregar desde el inicio como componentes del plan o cada vez que yo agregue un miembro nuevo a una tarjeta nos solicitará. Eh, si queremos agregarle al grupo de Office 365, bueno, nos, nos informará de que agregándole a la tarjeta le agregamos también al, al grupo de Office 365, vale. Eh, la tercera opción que yo la considero muy vistosa son los gráficos, vale. Eh, en Planner nos aparecen gráficos para poder visualizar el trabajo, tanto el realizado, el que está por completar, el que se ha pasado de fecha, vale. De esta manera se tiene una forma eh, se tiene de una forma muy rápida eh, la visión de cuál es el estado del trabajo total del equipo. Vale, eh, la siguiente característica que tenemos es la posibilidad de adjuntar documentos a las tarjetas, eh, estos se suben automáticamente al OneDrive del grupo vale, eh, y además podemos mantener conversaciones en las, en las propias tarjetas, eh, conversaciones que bueno, siguiendo ya acabamos con el, la última característica eh, siguiendo con las conversaciones eh, cuando las realizamos sobre las tarjetas estas conversaciones también nos van a llegar eh, en forma de notificaciones en Outlook, es decir como nuevos emails eh, al grupo bien eh, ¿qué es todo esto? planes, cubos, tarjetas y etiquetas vale, pues eh, básicamente es la nomenclatura eh, que utiliza, que utiliza planes, ¿vale?, eh, yo lo he puesto aquí en castellano, mayormente lo, lo suelo nombrar en inglés, que sería plans. bueno, eso es más o menos lo mismo, Cubos, el, eh, la traducción en inglés sería Packet, por si oís hablar de ello, tarjetas son las Cards y las etiquetas son las Tag, ¿vale?, a lo mejor lo de Tag os suena también por Hashtag, <risa> eh, bueno, eh, ¿Qué son cada uno? ¿Vale? Pues el primero, el plan. ¿Qué es el plan? Pues el plan es el grupo de trabajo, ¿vale? Que se corresponde con el grupo de Office 365. Los miembros, como os acabo de decir, los miembros que se agreguen a este plan pues son los mismos que por defecto se agregarán y formarán parte del grupo, del grupo perdón, de Office 365, Microsoft 365. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar porque es lo que os digo. Llevo muchos años llamándolo Office 365 y a partir de hoy ya no. Bueno, pues eso, son los mismos miembros eh, con los mismos roles, eh, los de administrador, lector, el rol que tengan. Vale. Eh, después tenemos los buckets o cubos, ¿vale? ¿Qué son? Pues son los depósitos o contenedores de las tarjetas. Eh, no sé si, si alguna vez habéis visto un planner, si no eh, si lo asociáis o lo comparáis con la metodología Kanban. Un poco no sé si os sonará, pero bueno, pensar en un en un panel, un panel en el que eh, el, las tareas están organizadas por distintos estados, ¿vale? Pues cada estado eh, es, un, es un cubo, ¿vale? Eh, bueno, más adelante cuando lo veamos en, eh, sobre la demostración cuando veamos un poco lo que es Planner en sí lo seguramente quedará más claro A continuación están las tarjetas o cards vale, que son en sí las, las tareas que hay que realizar las que nos asignan a nosotros las que podemos nosotros asignar a otros eh, compañeros como, como queramos, ¿vale? Y para finalizar, eh, tenemos las etiquetas o tags que son las que dentro del panel eh, y dentro de una misma tarjeta, eh, de manera muy visual, eh, nos ayudan a subclasificar las, las tareas. Bien, eh, visualización. Eh, cuando entramos en Planner, eh, nos encontramos distintas secciones. ¿vale? Eh, la primera sección que vamos a ver Ahora ya os digo, cuando lo veamos sobre la web, todo esto será mucho más, eh, más intuitivo. Lo que vemos al principio es el Hub Planner, o Hub eh, conocido, ¿vale? que diréis, ¿Qué es? ¿esto qué es? Bueno, pues ahí es donde encontramos un resumen de, de nuestras tareas, ¿vale? en los diferentes planes que tenemos guardados como favoritos. ¿vale? Ahora veremos también cómo eh, pasamos los planes a favoritos y demás. Venga, la siguiente sección que encontramos es la que se llama mis tareas, bastante intuitivo, ¿no? Son las tareas que están, ahí encontramos las tareas que están asignadas a nuestro usuario. Bien, eh, el boar ¿qué es el boar Bueno, pues después ya dentro de cada, de cada plan eh, podemos encontrar la visualización en formato eh, de Boar o pizarra, ¿vale? Es el tablero donde encontramos el listado de las tarjetas que tenemos eh, asignadas cada una dentro de su bucket correspondiente, dentro de ese, de ese plan, con absolutamente todos lo, todas las tarjetas, todas las tareas que, que, tiene, que tiene el plan. Y por último, eh, en cuanto a la visualización, tenemos tres vistas distintas, ¿vale? Eh, la de panel, gráfico y programación. En la vista de panel, <coughs> perdón. Vemos las tareas que tenemos asignadas a nuestro usuario en forma de, de tablero. vale. Eh, a continuación está lo que yo ya os he dicho, considero la visualización más atractiva del plan, que es a través de los gráficos, donde podemos encontrar el listado de usuarios y en diferentes colores la cantidad de tarjetas diferentes que tienen, por ejemplo, en proceso, empezadas, las que ya están vencidas de la fecha límite y, por último, <coughs> perdonar, eh, la programación, ¿vale?, que ahí nos muestran las tareas eh, en nuestro calendario de, de Outlook. Y bien, vamos a pasar a, a la demo en sí, no sé si, si hay preguntas. No, oh, qué bien, ¿no?, sí, no las veo. Hola a todos, <ríe> vale. Eh, voy a compartiros eh, la pantalla vale bueno eh, cómo accedemos al planner bueno pues si nos vamos aquí eh, por ejemplo desde nuestro correo de Outlook vale eh, si estamos aquí en el App launcher de Mira, aquí no lo han cambiado todavía, sigo poniendo Office 365. Bueno, este es el nuevo Microsoft 365. Si nos vamos al App Launcher, aquí nos salen todas las aplicaciones que tenemos eh, en nuestro Microsoft 365, ¿vale? <coughs> Jolín, perdóname un segundo. Perdón. Vale, Ay, sí, sí, ya ahora ya sí estoy viendo las preguntas. Vale, bueno, pues yo creo que vamos a terminar con esto y, y voy a, a las preguntas. Vale. Eh, lo que os decía, si sí, aquí no sale de inicio, porque no la tenemos anclada, porque hay, haga tiempo que no hayamos accedido y demás, si nos metemos en todas las aplicaciones, eh, nos salen todas las que tenemos de Office 365, ¿vale? Y vemos aquí el icono de, de Planner. Eh, clicamos sobre él, y ya accederíamos a nuestro a nuestro planet vale si no <coughs> la manera más fácil de acceder es eh, pues como siempre poniendo eh, en el navegador tasks.office.com y si no hacéis como yo y os lo ponéis en aquel los jolín, en los marcadores gracias y así lo tenéis eh, a un solo clic bien como os he seguido contando vale eh, esto sería la pantalla principal de mi Planner, vale, eh, aquí en la vista de Hub Planner es la vista resumen de los, eh, tanto los planes favoritos que es donde me muestra la visualización de gráficos que es bastante eh, visual como aquí abajo en eh, más pequeño eh, los planes que tengo más recientes o todos los planes vale, de, no, no en tanto detalle como me lo muestra aquí los favoritos, vale, como hemos ido diciendo, pues eh, nos ponen esta vista eh, de los planes favoritos, nos va sacando los gráficos de cada plan, pues las tareas que están en curso eh, en azul, en las que nos han inicializado en no llega a ser negro, pero vamos, es un gris súper oscuro. Las que ya están completadas eh, y las que son bastante críticas, que, que serían las rojas, que son las que no hemos llegado a hacer en tiempo, ¿vale? Bien, si nos bajamos a la, a la otra vista, a la de mis tareas, eh, podemos ver todas las tareas que tengo como veis, yo tengo súper pocas tareas. No, he ido haciendo todas las pruebas en este Tenant con, con otro usuario y no me he asignado ninguna a mí. Pero aquí estarían todas las tareas que están asignadas a mi usuario. ¿vale? Eh, y lo mismo, eh, pone el, dependiendo de la vista eh, a que yo quiera verlo, en plan lo puedo ver tanto por el plan, por ejemplo, eh, yo ahora mismo solo tengo tareas en el plan que se llama Recruiting Back, vale, pues las que ya he completado y la que sigo teniendo pendiente, lo puedo ver por plan, por progreso que era lo que estábamos viendo antes, eh, las tareas que tengo asignadas que todavía no se han iniciado, las que están en curso y las que ya se han completado, si tuviera alguna que se me ha ido de fecha me saldría aquí también como con retraso en un color rojo muy llamativo eh, las que están a una fecha próxima de vencimiento vale y las que tienen prioridad o sea y, y dependiendo de la prioridad no es que tengan prioridad sino que de, dependiendo de, de la prioridad me saldrían las urgentes las importantes media de una prioridad media una prioridad baja vale eh, si nos fijamos en estas eh, pestañitas de aquí también son maneras de visualizar eh, los, los, las vistas que os he enseñado de todas las tareas que tengo asignadas a mi usuario vale pues también lo puedo ver eh, aparte de como os lo he enseñado que sería en modo de panel de panel con sus buckets por decirlo de alguna manera con sus cubos pues también lo podría ir viendo eh, los gráficos ¿vale? si me quedo en la vista eh, de prioridad en gráfico pues veo que las tareas eh, que tienen, o sea, que tengo una tarea con prioridad media y no tengo ninguna tarea eh, con, con el resto de prioridades, ¿vale? Y aquí me diría cuál es el plan en el que está esa tarea. Por ejemplo, eh, eso en cuanto a, a las que son por prioridad, si hablamos de las de progreso, eh, progreso de DAO. no sé por qué esto no me ha cambiado ahora, vale, en curso gráfico, pues mmm, no me ha querido cambiar, <risa> vale, eh, y si volviéramos al panel eh, para ver las tareas que tengo en, mi, en la vista de programación, vería las que están en, en mi calendario de, de Outlook, vale, bueno, eh, vamos a. Bueno, estos son los planes que yo tengo aquí creados, pero para que veáis la creación de un plan es bastante, bastante sencillo, Na, nada más que tengo que darle a crear plan, le pongo el plan, que, el nombre que yo quiero, por ejemplo, ya he hecho una de webinar, sí, bueno, pues vamos a poner demo webinar, ¿vale? Este sería el nombre que va a tener mi plan, vale, el nombre que yo le ponga aquí es muy importante porque eh, me va a crear, un, a no ser que yo le diga que ya me lo asocie a un grupo de Office 365 que exista, aquí me va a crear un, un grupo nuevo de Office 365. Entonces, yo lo que suelo hacer, ya no sé si es por una best practice o por manías, lo que suelo hacer siempre es eh, quitar los, los espacios, ¿vale? Me lo creo con el nombre lo más eh, intuitivo porque este va a ser la dirección de correo electrónico a la que van a llegar todos los mensajes del plan. Entonces, eh, me lo creo de la manera eh, que yo vea más útil a la hora de luego tener mi correo electrónico y luego ya le puedo cambiar el nombre al plan, eh, al grupo, de eh, perdón, al grupo no, le puedo cambiar el nombre al plan, si lo tengo integrado en Teams le puedo poner el nombre al canal, eh, al equipo que yo quiera, eso luego no hay ningún problema, pero lo que sí que no voy a poder cambiar es el, el email, por tanto es muy importante el primer nombre que se le da de inicio cuando creo el plan, ¿vale? Y la opción de hacerlo público para toda la organización o privado para solo los miembros del que yo integre en el en el propio plan vale y opciones nada lo único que me da es la opción de poder crearle o sea darle una descripción al grupo nada plan para el webinar vale eh, creo el plan y ahora mientras que microsoft 365 aprovisiona para crearme mi nuevo plan ya está vale eh, lo que os quiero enseñar eh, antes de pasar a, a la siguiente fase eh, antes de hablaros de Power Automate, os quiero mostrar una vez que yo ya he creado el plan, ¿vale? Ya tengo el grupo de Office 365 creado por debajo, ¿vale? Una de las cosas más importantes es que desde la administración, ¿por qué no te quitas esto? ¿vale? Desde la administración de desde la administración de Office 365, si sois administradores del tenant y si no y se lo podéis pedir a vuestra organización <coughs> Eh, aquí puedo ver todos los grupos que, que existen, ¿vale? ahora mismo acabamos de crear este Demo Webinar, ¿vale? creado hoy de 21 a las 4.20. Bien, y desde aquí, desde este panel, podemos editar eh, la configuración del, del grupo para, eh, dependiendo para lo que lo vayáis a utilizar, pero si queréis que no solo eh, os lleguen emails eh, desde vuestra organización, desde los miembros de vuestra organización, si queréis que os lleguen desde cuentas de Hotmail, Gmail, externas, es muy importante que marquéis esta opción. Permitir que remitentes externos envíen correos eh, a, este, a este grupo. Se guardaría. Vale. Muy bien, y ya estaría guardado. Y otra de las cosas importantes que hay aquí eh, desde la administración, ya está guardado, sí, ah, vale, perdón. <coughs> otra de las cosas importantes es eh, la opción de, de establecer un team, ¿vale? Como veis, yo hay algunos que sí que los tengo con teams, otros que no, dependiendo de para lo que vayáis a utilizar el planner. Si, por ejemplo, el planner eh, lo hacéis, un caso hipotético, en un en un equipo de trabajo y en la comunicación antes de crear las tareas preferís, eh, no tenéis otro canal y preferís hacerlas por un chat interno de Teams y luego crear las tarjetas, pues os aprovisionaríais aquí, marcando Microsoft Teams, crearíais un equipo directamente desde aquí. Estás creando un equipo, vale, muy bien. Lo mismo, está provisionando y nada, y ya te dice que has creado correctamente el equipo y ya podríais utilizar también eh, Teams con este grupo que acabéis de crear con el plan. Vale, para no liarnos más por ese lado, eh, nada, comentaros muy rápidamente que los buckets eh, les puedo asignar el nombre que yo quiera, ¿vale? Este dependiente yo es el único que suelo mantener y a partir de aquí empiezo a, a cambiar los nombres, pues como a mí más me gusta, por ejemplo, si lo vemos en una tarea que estaría en estado eh, pendiente, en curso y finalizado, por ejemplo, ¿vale? pues serían mis, mis buckets o mis depósitos de las tareas y para crear una tarea eh, en la vista inicial, que la puedo crear directamente desde aquí, desde el panel, eh, lo único imprescindible a la hora de crearlo desde aquí es escribir el nombre de la tarea, eh, demo, a mí me gusta mucho ponerle a todo el mismo nombre, no, vamos a poner tarea 1, tarea 1, vale, con simplemente darle el nombre ya tendría creada la, la primera tarea, vale, y una vez que ya la he creado, como veis aquí, eh, perdón, al pinchar sobre ella, eh, nos aparecen un montón de opciones más para editar la, la tarea, ¿vale? Eh, para asignarla al usuario que sea, por ejemplo, me la asigno a mí misma. Eh, este es el depósito o el bucket en el que está. Eh, el progreso, por si no la he iniciado todavía, la acabo de crear, pues de momento está no iniciada. La prioridad, vamos a poner que es una tarea bastante importante. Eh, la fecha de inicio... Si queremos, la ponemos y si no, no. Eso todo sería para luego temas eh, de estadística, de cuánto se tardan en hacer las tareas y demás. Y si tiene un deadline o, o no. Normalmente las tareas suelen tenerlo. Y nada, escribiríamos. Si además de ponerme a mí, eh, pongo a alguien más de la. Ahora, si os habéis dado cuenta, solo estoy yo en el, en el grupo. Si ahora asigno a cualquier. en el plan a cualquier miembro de mi organización, por ejemplo Jeff, nuestro amigo Jeff Tepper, me pregunta, lo primero que hace es preguntarme eh, si quiero que este usuario no es miembro del plan eh, y al asignarle la tarea el usuario eh, pasa a pertenecer al, al grupo de Office 365 por debajo, vale, y le da acceso a todos los datos del plan, archivos y canales de Teams, como por supuesto quiero, pues ya está. Y escribiríamos las notas eh, de la tarea. Ah, no sé si lo habéis escuchado, pero me ha sonado eh, la recepción de, de un email. Que es eh, el email de Jeff Tepper, diciéndole que le han asignado a un grupo nuevo. Eh, ¿Qué estaría? Os lo puedo mostrar también. Porque lo tengo aquí. Vale, bandeja de entrada. Este sería mi amigo Jeff. ¿Vale? Eh, Jeff Tepper. Y aquí ahora mismo le acaba de, de llegar eh, primero que... No, es este, perdón. Que se le ha asignado... Mmm, confío. Que se le ha asignado la tarea 1 de eh, Microsoft Planner. ¿Vale? Del plan demo webinar ya que escribiría eh, las notas que quiero hacer referencia de la tarea, si quiero, puedo ponerle una lista de, de comprobaciones, es decir, los pasos, por ejemplo, que tengo que dar para que la tarea pase de, de un estado a otro, es decir, pues la tarea consiste en llevar a cabo un proceso de desarrollo de, de una nueva web, pues sería el paso uno, pues, luego el paso dos, cada vez que mmm, realizo un paso, lo podría ir marcando aquí y ya lo tendría como, como finalizado, ¿vale? Si quiero agregar datos adjuntos, lo puedo hacer tanto como archivo, como con un archivo, con un vínculo o como un elemento desde SharePoint, vamos a ver, por ejemplo, mmm, bueno este mismo, eso me va a valer para luego, pero... Eh, adjuntaría el, el documento y aquí eh, podría seguir poniendo más comentarios. Estos nuevos comentarios son los que os he dicho que van a llegar eh, tanto, o sea, se van a mantener aquí en la tarjeta como una conversación, como van a llegar eh, por email a las personas de, que estén en el plan, ¿vale? Bueno, y nada, y esto, bueno, vamos a esperar a que termine de cargar. Eh, bueno, y esto lo puedo, lo puedo mostrar en la tarjeta, tanto los adjuntos como la lista de aprobación. Si muestro uno, no muestro el otro. Pero bueno, eso ya, esto es todo. Temas de ir configurándolo según nos vaya gustando más y demás. Ah, que no se me olviden, estos son lo que antes os decía de tarjetas. Si por ejemplo yo aquí le pongo eh, fase 1 y se la asigno, ¿vale? No sé si lo veis aquí. Le he puesto esta etiqueta a esta tarea, ¿vale? Esto es lo que de manera muy visual se ve en, en la vista de pizarra o de, de tablero del, del plan. ¿Vale? Eh, una cosa que se me ha olvidado comentaros es cuando yo, cuando yo pertenezco a un grupo, si me voy a mi correo, ¿vale? si me voy a mi correo, aquí me van a salir los grupos que, que yo, a los que yo pertenezco, ¿vale? El que acabamos de, de crear está, pues no está vale, bueno, eh, si me voy a la administración de grupos, no sé por qué está, eh, yo pertenezco a este grupo porque no me sale. Si me voy aquí a la administración, aquí puedo ver los, eh, todo lo que es eh, la administración de este propio grupo eh, con sus usuarios y demás. Y algo bastante... Bueno, y desde aquí puedo editarlo, agregar miembros, invitar a otros usuarios, incluso dejar el, el grupo. No sé por qué este no me sale, no sé si es por temas de... De todo lo que viene siendo que Microsoft está saturado, porque me debería salir igual, igual que me sale aquí, me debería salir este icono de seguir, ¿vale? Porque cuando yo le doy, a, cuando yo activo o desactivo esto que pone aquí de seguir, aquí o aquí, aquí abajo o aquí arriba, en lo que estoy diciéndoles que todas las notificaciones que entren al grupo. Eh, todo lo que se realiza en el plan me lleguen a mí a mi bandeja de entrada, ¿vale? Entonces eh, activando o desactivando este icono puedo seguir todas las novedades que haya en, en el plan, ¿vale? Todos los mensajes que eh, llegan al plan, sigo sin entender por qué me sale aquí, vale, bueno pero os enseño otro grupo ¿vale? todos los, los mensajes que me llegarían al plan por ejemplo los comentarios que hacemos en las tarjetas que aquí entra por grupos si yo le doy como os he demostrado antes a la pestaña de seguir igual que me está entrando por aquí por grupos me entraría por mi bandeja de entrada ¿vale? bueno y creo que básicamente una visión bastante general de, de, los, de lo que es planner eh, eh, me he querido también eh, extender un poquito con, con Planner porque Power Automate eh, es un poco eh, para um, o sea, es muy importante también pero creo que sobre todo eh, la, la base del webinar estaba enfocado a, a Planner y no, no pasa nada bueno, pues cambiamos totalmente de aplicación, ¿vale? Eh, ¿Qué es Power Automate? Eh, no sé si previamente habríais oído hablar de Microsoft Flow. Bueno, pues esto es lo mismo, pero en noviembre simplemente le, Microsoft decidió cambiarle el nombre con todos los cambios que está haciendo. Y ahora se llama Power Automate, pero bueno, es una de las soluciones que, que ofrece la, la Power Platform. <coughs> eh, ¿Qué es Power Automate? Bueno, pues lo podemos definir como una herramienta 100% dedicada a crear flujos de trabajo automatizados que van desde pues eso obtener notificaciones eh, sincronizar eh, archivos recopilar datos desde muchos orígenes de datos in integrarlos con sistemas de información eh, también nos permite eh, crear flujos de trabajo vale conectando dos o más aplicaciones como vamos a ver ahora eh, conectando por ejemplo eh, que va a ser nuestro ejemplo eh, perdón Outlook perdón el correo con eh, Planner ¿Vale? Esto lo hacemos a través de conectores prediseñados eh, y ahorramos mucho tiempo en la realización de tareas para una, en una empresa. Bueno, estos flujos de trabajo, eh, aparte de eh, crearlos para todas las aplicaciones y herramientas de Office 365, pues también se puede hacer para otros terceros. vale eh, hay más de 300 a día de hoy, más de 300 conectores, eh, por tanto, esto hace que aumente bastante la, la, la eficiencia en cualquier negocio. Eh, vale, pasamos a la siguiente. Bueno, eh, lo último, lo último que pone ahí es que eh, eso, los flujos de trabajo, eh, eh, o sea, lo que es Power Automate está dentro de de la Power Platform y está considerado para Power Users. Vale. Eh, para programadores no programadores, ¿vale? Es, es para usuarios que no tengan la necesidad de programar, aunque en mi, en mi experiencia y bajo mi opinión, yo creo que sí que sí que se requieren algunos conocimientos de, de programación. Eh, bueno, esto es más o menos lo que, lo que hemos dicho. Si igual os puede sonar todo mucho más, muy genérico pero si ponemos ejemplos pues empezamos es donde empezamos a ver el potencial de la herramienta en sí. Podemos insertar los tweets, o sea, ejemplos serían insertar tweets eh, que escribamos con un hashtag concreto en una lista de SharePoint, podemos crear botones directamente en nuestro móvil para recibir notificaciones push eh, con nuestra ubic ubicación o el tiempo que va a hacer en el lugar en el que nos encontramos, hacer backups eh, de entradas, eh, del Teams en una tabla de SQL Server, por, por ejemplo, ¿vale? Eh, un sinfín de opciones muy útiles para nuestro día a día en el trabajo, ¿vale? Y tanto en el trabajo como de manera personal. Eh, bueno, venga, pasamos a la siguiente. Vale, eh, todo esto, eh, ya os he dicho que existen más de 300 conectores, pero ¿qué son, qué son esos conectores? ¿Vale? Pues eh, los conectores a servicios... Eh, es me, la herramienta mediante en la que hacemos posible traer los datos, tanto locales eh, como en la nube, a nuestras a nuestras aplicaciones, ¿vale? Eh, en este caso estamos hablando, porque los conectores sirven eh, para varias, varias herramientas, pero en este caso en particular para Power Automate, ¿vale? Eh, Power Automate tiene, pues, lo que os he dicho, infinidad, infinidad de, de bueno, infinidad muchos conectores que nos permiten conectar todos estos flujos de trabajo casi con cualquier servicio o aplicación que podamos encontrar ahora mismo en el mercado. Si veis ahí, eso es un, un ejemplo de, de los muchos que, que tenemos. Vale, eh, si los clasificamos los conectores, solo para que lo sepáis un poco por encima, eh, los clasificamos dentro de, de tres tipos: los integrados, que son estos que, que están ya, que son los que veis que están ya listos para conectarse a un determinado servicio eh, ya existente, los conectores personalizados, eh, que es eh, los que nosotros haríamos eh, de manera manual. Eh, porque no exista un conector como tal, como por ejemplo para conectarnos a una, a una web API que hayamos creado nosotros eh, o las puertas de enlace, ¿vale? Las puertas de enlace eh, nos permite acceder a datos locales en lugar de a la nube. Para las puertas de enlace necesitas tener eh, una licencia, ¿vale? No nos vale la propia de, de Office 365, de Microsoft 365, vale entonces de qué depende que vamos a utilizar un conector u otro vale no sé si lo veis bien en el dibujo eh, si no lo veremos luego pero hay, hay eh, debajo de los conectores pone premium vale pues significa que hay que pagar por ello <risa> entonces como como con todo depende de la licencia que se tenga vale ya que existen muchos conectores pero hay bastantes que son premium y hay que pagar licencias aparte de, de lo que es eh, Microsoft 365, de la licencia de Microsoft 365. ¿Cómo empezaríamos con, a trabajar con un flujo? ¿Vale? Pues tenemos tres opciones. Podemos empezar desde una plantilla. vale. Eh, nos, eh, Microsoft eh, Power Automate nos da distintas opciones eh, de trabajar eh, con plantillas que ya tienen prediseñadas, eh, lo que nos hace, nos ahorra un montón de tiempo porque existen un montón de casos de uso ya, ya realizados eh, y es muy recomendable de hecho empezar desde una plantilla. Eh, podemos empezar desde cero, directamente generando un flujo automatizado eh, que se ejecutará cada vez que ocurre un evento, un flujo instantáneo que se ejecuta cuando yo pincho sobre un botón o, o clico en una Power Up, eh, un, flujo, un flujo programado, perdón, porque que ocurre cada cierto tiempo que yo le digo y un, un flujo de proceso empresarial que, por ejemplo, nos va guiando en un, en un wizard. Bien. Y eh, también podemos empezar el, un flujo desde un conector, vale. simplemente dices desde qué conector quieres empezar y para adelante. Vale, eh, todo esto que os he dicho eh, es la manera de empezar el, el flujo, pero ¿cómo lo iniciamos realmente? Pues el primer paso es eh, introducir el desencadenador. ¿Vale? El desencadenador o trigger eh, es lo que hace la... que se desencadene el, el trabajo, ¿vale? el flujo. Hay, hay multitud de, de eventos para elegir, ¿vale? pero si hiciéramos una clasificación de cuáles son los triggers, los desencadenadores que tenemos, lo dividiríamos en la creación de un elemento en el servicio de origen, vale, que es una entrada en un tweet, en añadir una fila, a una tabla de SQL o crear un elemento en una lista de SharePoint, por ejemplo. Los periódicos, vale, que se pueden configurar, eh, que se puede configurar que el flujo se ejecute cada cierto intervalo de tiempo que definamos, o incluso indicarle una fecha y hora en la cual queremos que empiece a ejecutarse. Eh, por peticiones HTTP, eh, que vinculamos el inicio tanto a una petición post en una API externa o por ejemplo es poner una URL de petición de inicio de un flujo eh, directamente desde listas de SharePoint, eh, desde hace poco ya tenemos en eh, las propias listas de SharePoint el botón, antes eh, ponía ponía Power Automate, ahora me parece que pone automatizar, eh, clicamos ahí y nos sale directamente crear nuevo flujo y también, bueno no lo he puesto ahí pero también se puede desde una Power App podemos vincular el inicio de, de un flujo a un evento en un botón. Bien, eh, vamos a pasar por esto mucho más rápido, pero nada, eh, los elementos que podemos utilizar una vez que ya hemos creado los flujos serían las acciones, que dentro de las acciones pues podemos utilizar eh, las operaciones de crear, leer, deshacer o borrar, por ejemplo, crear una línea eh, o, eh, crear una línea en, un, en una hoja de Excel, eliminar la última línea de la hoja de Excel, ¿vale? ese tipo de acciones. Eh, también podemos realizar peticiones post eh, contra, contra Custom APIs que tengamos registradas o acciones de terminación de, de flujos. ¿vale? Además de las acciones, eh, por eso os digo que sí que hay que tener un poco de conocimiento de programación, porque tenemos condiciones y bucles. Vale, bueno, lo que en sí eh, para poder desarrollar distintas ramas de ejecuciones en los flow eh, podemos utilizar condiciones del tipo if-else, vale, como en la programación de toda la vida, eh, y luego lo, los bucles eh, que los realizamos, o sea, los realizamos y sí, para búsquedas sobre listados o hacemos usos eh, del for each y el do until eh, para pues eso, ver eh, elementos dentro de, de una lista de elementos eh, o, yo que sé, estructuras de datos más complejas que necesiten repeticiones de acciones y demás. Creo que me estoy acelerando, <risa> Uy, es que es por el tiempo. Eh, y nada, y para finalizar, eh, lo que os acabo de decir hace un momento, que desde hace relativamente poco, de hecho la imagen está mal, pone ahí flujo, pero ahora pone automatizar con un icono distinto, es que está integrado desde hace relativamente poco con Point Modern List. Eh, que es una, es una ventaja ya que cuando seleccionamos ahí automatizar eh, es el propio SharePoint el que propone una serie de plantillas predefinidas para crear el, el nuevo proceso y se, una vez que hemos seleccionado esta plantilla pues se listan todas las conexiones para, para construir el flujo y... Y es, es el propio Power Automate el que te dice las conexiones que necesitas contra SharePoint o cualquier otro servicio que necesitemos ahorrándonos unos pasos. Vale, vamos a ver una demo de Power Automate. Vale, eh, voy, voy, voy, sí, vuelvo a la página, vale, lo mismo, ¿cómo accedemos a Power Automate? pues o eh, si lo tenemos aquí anclado le daríamos yo lo tengo aquí y si no pues en la url no hace falta ponerlo de mea flow mira todavía no lo han cambiado ni el nombre de aquí flow.microsoft.com y accederíamos si nos vamos a este panel que sería el inicial de nuestro power automate vemos aquí un montón de, de pestañas y y, y que, a dónde podemos acceder. Esta es la pantalla principal, pero las más eh, fundamentales son la de mis flujos, que desde aquí es donde puedo ver los flujos que yo tengo creados, eh, tanto los míos como los que tengo compartidos, que son los que tengo compartidos, son los que eh, se, ponen, se guardan aquí en flujos de equipo. Eh, si quiero editar eh, cualquier flujo de los que tengo eh, simplemente tendría que editar desde aquí, ¿vale? Y aquí puedo eh, eliminarlo, ¿dónde? aquí eliminarlo, desactivarlo. Los flujos automáticos, automatizados, eh, para que cuando queramos que dejen de ejecutarse, pues los podríamos eliminar eh, o simplemente desactivarlos. No tenemos la necesidad de, de eliminarlos, ¿vale? A esto voy lo último. Eh, ¿Qué más por aquí? Bueno, en, en los datos aquí lo importante es ver las conexiones que son las que nos pide Flow que realicemos eh, cuando vamos a conectarnos pues, a los distintos servicios. Aquí nos dice cuáles son las que tenemos activas ahora mismo, también las podemos eliminar y no tenemos, pues, si ya no las usamos, hemos eliminado el flujo que... Que eh, la utilizaba. Y bueno, el A-Builder es un motor de, de inteligencia artificial que puede ahora mismo se integra con, con Power Automate para crear, por ejemplo, eh, reconocimiento de formas y demás, en, en, pues, en algunos casos que se necesite con, con los flujos, como ya he dicho. Vale, y bueno, eh, a la hora de crear, como os he puesto en la presentación también, pues eh, podemos empezar desde cero, desde una plantilla o desde un conector. Si, para hacer un ejemplo rápido, si por ejemplo buscamos aquí eh, la plantilla que queremos, eh, queremos conectarnos eh, contra Twitter, por ejemplo, Twitter. Pondríamos Twitter y nos salen todos los flujos posibles eh, que hay para conectar Twitter con otra aplicación, pues guardar tweets que incluyan un hashtag específico en una lista de SharePoint, eh, guardar tweets eh, en Excel, un montón. Si vemos este ejemplo en particular, que lo tengo preparado para que no tardemos mucho haciéndolo, conecta eh, mi cuenta de Twitter con la cuenta de SharePoint que, que le digamos, con el el sitio de SharePoint vale si no lo tuviéramos si, los, si en los conectores que hemos visto ahora mismo no tuviéramos todavía el conector de Twitter aquí nos pediría la primera vez eh, los datos de inicio para poder conectarlo y si por ejemplo buscamos a, eh, este flujo que es lo que hace poniéndole un hashtag eh, ¿vale? vamos a hacer algo está muy de moda si le ponemos este hashtag COVID nos pide eh, un sitio de SharePoint Mira, qué casualidad, tengo un sitio que se llama Covid-19 Vale Y eh, una lista Anda, una lista que se llama Twitter ¿Vale? Eh, ¿Qué es lo que me va a hacer? Pues eh, esta, esta lista que se llama Twitter Que la podemos ver aquí muy rápidamente Covid-19 Twitter ¿Vale? Este es mi sitio de, de SharePoint, que tiene mi lista de nombre Twitter. Tiene simplemente dos columnas, una que tiene, eh, tiene el título y otra que tiene user. Vale, está todo preparado para la para la demo eh, y aquí. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues eh, a través de las acciones, que es este contenido dinámico que nos pone aquí, voy a en la columna título poner el texto del tweet vale y en la columna user le voy a eh, decir que me diga cuál es el usuario aquí tengo todas las acciones que puedo hacer vale nombre del usuario pues quiero que en user me ponga cuál ha sido el usuario que ha dicho eh, ese, ese tweet que ha escrito ese tweet vale eh, si esto yo lo guardo y ahora lo pruebo eh, Creo un nuevo es Vale, ya me ha dicho que se ha ejecutado Vale, pone aquí un montón de cosas Aquí toda la salida No ha dado ningún error Y aquí me va poniendo todos los tweets eh, ¿Qué es lo que significa eso? Que ahora yo aquí debería hacer F5 Y mostrarme todos los tweets Que han ido eh, entrando Pues eh, todos est estos son los nuevos tweets Que ha, ha visto mi flujo que eh, tienen el hashtag COVID-19, es COVID-19 está aquí, uy, no hace falta darle aquí, eh, COVID-19, aquí en algún sitio saldrá, COVID-19, COVID-19, ¿vale? Eh, son eh, los hashtags, eh, o sea, los tweets que tenían ese hashtag y quién es el usuario que ha puesto ese, ese tweet. Bien. Vale, pues volviendo a la presentación, esto sería básicamente un, un resumen rápido de, de Power Automate. Volviendo a la presentación, no sé si eh, decirme desde, desde el centro de control <ríe> eh, si hay preguntas o si las dejo para luego al final ya. Vale, las dejo para el final. Eh, volviendo aquí lo único que os quiero mostrar ahora es un caso de uso que he preparado eh, quería haberlo realizado con vosotros sobre la marcha pero bueno visto la hora que es voy a enseñaros básicamente qué es lo que he realizado y lo, y lo podemos ver eh, había pensado ya, pues no lo creamos pues nos vamos a este que está aquí creado mi idea era eh, pues lo que os haya puesto, un, un caso de, de uso de una, empresa de, o sea, de una empresa que va a hacer un proceso de selección para buscar un nuevo candidato. ¿Vale? Pongaos en el, en el caso, vuestra empresa eh, quiere eh, un nuevo perfil o un nuevo eh, trabajador para. Eh, no, está aquí. Perdón. Quiero un nuevo trabajador para un puesto. Eh, esta es mi empresa y lanza este esta oferta, ¿vale? Trabaja con nosotros, Plain Concepts, buscamos frontend developers, ¿vale? Si estás interesado, envía, envía tu currículum a recruitingfrontend.com el email, ahora os cuento cuál es y con el asunto oferta frontend, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero conseguir con esto? Que yo, cuando me he creado este plan nuevo, que se llama Recruiting Front, si me voy al centro de administración de los grupos, eh, si veis aquí este, este grupo, que es el que se ha creado por debajo del plan, <coughs> le he permitido eh, lo que os he dicho antes, que, ton, que tanto remitentes externos como internos a mi organización me puedan enviar emails. Vale, eh, Estos son los miembros. Vale, Entonces, como eh, ¿Cómo he organizado mi panel? ¿Cómo he organizado mi planner? Pues he puesto un... Por aquí me van a entrar, y por pendiente, me van a entrar todos los nuevos candidatos que me manden un correo a mi dirección, recruitingfrontui como veis aquí, Recruitingfront arroba Todos los emails que me entren por esta cuenta que yo es lo que les he pedido en, en la oferta de trabajo y que además tengan en el asunto pongan oferta front-end ¿vale? ¿cómo puedo eh, clasificar? ¿cómo puedo hacer que todos esos emails que me entren en mi cuenta eh, que me entren en este correo se vengan directamente y se genere aquí una tarjeta? pues eh, con un flujo <coughs> Perdón. Vale, si veis aquí, eh, es lo que os digo, quería haberlo hecho con vosotros, pero vista la hora, crear tarjeta con adjuntos. No, aquí. Eh, este es el, el flujo que, que me va a dar eso. ¿Cómo hago, cómo hago esto? Vale. Eh, la magia de, de Flow es que el desencadenador, lo que os decía antes, el trigger, es cuando un email nuevo entra eh, a un correo compartido. ¿Cuál es ese correo compartido? Diréis, pues es la que habéis dicho, de la que has dicho de Recruiting front Frontend, error, porque no permite, eh, no lo permite Flow. Eh, Flow no nos permite, si yo aquí pongo esa cuenta de correo, eh, recruiting, <coughs> recruiting, ui, arroba, Molina punto on Microsoft punto com. Si yo le pongo esta cuenta, eh, no nos lo permite, ¿vale? Pero, eh, echa la ley, echa la trampa. Y lo que hemos eh, hecho es. Eh, porque aquí lo que me dice cuando yo le pongo esta cuenta, ¿Ves? ¿Veis lo que me dice? No tiene autorización para realizar esta operación. No se puede, básicamente, porque al ser un, una cuenta asociada a un grupo, o sea, al ser un correo que, no es, eh, que es de un grupo, no te lo permite. Pero si yo le vuelvo a poner la que tenía antes de mi colega Jeff, ¿Vale? Si yo le pongo esta cuenta de email, eh, lo que hago en este usuario que es el usuario que va a gestionar todo el plan eh, lo que hago es que a él le pongo lo que os he contado antes de que cuando reciba eh, los correos del grupo, del plan eh, les hagan en su bandeja de entrada entonces cuando a su bandeja de entrada lleguen correos en, teniendo en el asunto este filtro le van a entrar directamente al planner por aquí, eh, al, al este, al cubo, perdón, al este no, al cubo. Bien, ¿qué es lo, lo siguiente que, que hago en el, en el flujo? Pues nada, simplemente cojo eh, la hora futura. ¿Qué es esto de la hora futura? Eh, me va a servir, la hora futura me va a servir simplemente para que cuando yo acabe de generar todos, o sea, de re recuperar todos los datos que quiero... Eh, para crear la tarea sean los días que yo le digo que tienen que, que pasar, desde que yo recibo el email hasta que la tarea tiene que estar completada. Eso cada empresa pues dice, bueno pues eh, a mí me entra un nuevo candidato para la oferta de empleo ¿cuántos días tengo? Pues tengo tres días para poder llamarle o eh, concertarle una cita Vale, pues esto es lo que pone aquí Get Future Time que irá, este Get Future Time irá en la tarjeta, en la hora, la fecha de vencimiento, perdón, bien, continuamos y aquí ya esto es lo que nos crearía la tarea en sí eh, en el planner, ¿vale? ¿Cuál es el planner? Pues el que os he dicho que existe ya, que se llama Recruiting Front y ¿qué título es el que le pondríamos a la tarjeta? El que, nos de, el que nos apetezca, ¿vale? Yo que le he puesto nuevo candidato. ¿Qué acción le he puesto en el nuevo, eh, eh, después de nuevo candidato? El D de del correo, ¿vale? Entonces aquí nos entraría todas las opciones que tenemos respecto al correo y lo único que quiero es que me ponga D de. ¿De quién? Pues el propietario y remitente del buzón del mensaje. Muy bien. Y, y este substring, eh, lo único que me hace es ponerme el subject, ¿vale?, eh, con una longitud máxima de 255 caracteres del de subject de, del email, pero bueno, como los emails los tengo filtrados para que solo me entren los que en el asunto, en el subject, ponga oferta frontend, pues siempre aquí, después del punto, me va a poner oferta frontend, ¿vale? Eh, en donde, en qué bucket lo metería, en el dependiente, me da la opción de todos los buckets que tengo en el, en el plan, eh, y nada, la fecha y hora de inicio es la hora de la recepción del email, es la acción que aquí tengo para poder ponérsela y eh, la fecha y hora de vencimiento es lo que os digo que es, bueno, es que aquí hay una mezcla entre español e inglés, pero es la, esto es esto mismo, ¿vale? Esta acción de aquí es eso mismo. Y bueno, y aquí ¿a quién asigno eh, la tarjeta? Pues de inicio es lo que os digo, eh, esto está pensado para que en este plan, por aquí nos entren todas las tareas y el encargado de asignar las tareas a recursos humanos o al experto que le tenga que hacer la reunión al, al candidato, pues sea Jeff Tepper, que es nuestro administrador del, del planner pero puedo poner cualquiera, ¿vale? O sea, aquí puedo poner eh, Jeff eh, o puedo ponerme a mí misma o puedo poner a cualquiera de los componentes del, del de lo que es mi organización, no necesariamente del grupo, porque si no estuviera se crea directamente. Bien, <coughs> la siguiente acción en el, en el flujo lo que nos hace es eh, para poder obtener los datos adjuntos. ¿Por qué? Porque... Ah, no sé si lo he, lo he puesto demasiado rápido. Eh, pero aquí le pedíamos a los candidatos que nos enviaran el currículum. ¿Para qué? Pues para que cuando nos cree la tarjeta, eh, además de los datos del candidato, eh, también nos entre eh, el adjunto del. No sé si aquí hubiera alguno el adjunto del currículum de, del candidato para que quien tenga que asignar la tarea, pues pueda pueda pues ver los datos, de acceso, los datos de contacto, para poder hablar eh, con el candidato y demás. Y nada, y esto es simplemente lo que meteríamos en, en el cuerpo, en la descripción de la tarjeta. ¿vale? Nuevo candidato, llamar por teléfono, establecer cita con recursos humanos de ley experto y, es, y además de meterle esta información, también le meteríamos la información que nos pusiera en el email. Eh, capturaríamos la hora, la hora actual Vale, ahora veréis por qué. Eh, inicial, inicializaríamos una variable ¿vale? para saber, saber cuál es la hora actual. ¿Por qué hago esto? Porque aquí, eh, aquí hay una, una acción que es un poco más difícil eh, que lo que hago es que por cada dato adjunto que me llegue, bueno, lo primero que tengo que ver es si tengo datos adjuntos en el email, ¿vale? Si no tengo datos adjuntos no pasaría nada, continuaría, eh, entraría por aquí, eh, si, si no tengo este equals hace referencia a los datos adjuntos, si no hay datos adjuntos entraría por aquí y no haría nada, si hubiera datos adjuntos lo que me crearía es una carpeta en SharePoint, ¿vale? Con eh, la fecha, ¿vale? Por eso... Eh, tengo puesto aquí esta hora actual, inicializo la variable que se llama timestamp, ¿vale? Y aquí lo que haría con esta variable eh, timestamp, lo que haría es generar la, la, el nombre de la carpeta que, en la que yo guardaría ese documento previamente en el SharePoint del grupo para posteriormente poder asignarlo a la, a la tarjeta vale y, nada, y esto es lo que hace crearme el, el archivo en SharePoint, cuando yo eh, realizo esto me guarda en una carpeta dentro de una, una lista que le estoy diciendo aquí, o sea, este es el sitio de en donde estoy guardando los datos y esta sería la ruta de acceso a la carpeta con el nombre de la, de la, nueva, de la nueva carpeta que estoy generando a partir de, de esta concatenación y eh, le pondría el nombre del archivo y en sí el contenido del archivo, que como veis aquí, es contenido dinámico de los datos adjuntos que eh, hemos capturado aquí en el, a la obtención del correo electrónico. Y ya para finalizar, eh, veríamos eh, el último bloque eh, de condiciones, que lo que veríamos otra vez es si el email tiene tiene adjuntos, vale, eh, si no los tiene no hago como la vez anterior, si no los tiene sí que me voy a actualizar la tarjeta, vale, lo único que hago es crear la tarjeta sin el currículum o el dato adjunto, pero la, la tarjeta la, la quiero actualizar, pero si no, o sea, y si sin embargo si tuviera el currículum como dato adjunto, eh, generaría una ruta a dicho archivo que previamente acabo de, de cargar en SharePoint, y eh, con, ese, con esa con esos metadatos perdón eh, crearía un vínculo, un vínculo para, para poder acceder a ese archivo eh, en SharePoint. ¿vale? ¿Y qué es lo que hago? Pues simplemente a, a, igual que hago aquí, que actualizo la tarjeta, pero con, poniéndole la descripción de, del email, lo que pone eh, en el cuerpo del email. Pues aquí, además de eh, por supuesto tengo que decir a qué tarjeta quiero asignárselo, que es a la de a la del eh, a la que acabo de crear arriba, que por eso ponemos aquí el, el ID. Si veis que pone lo de Create Task, es el nombre que tiene la acción arriba. ¿vale? Eh, es este, create a task, pues el ID de la tarjeta que he generado ahí eh, le meto el texto igual que hago cuando no tiene adjuntos y eh, lo único que hago a continuación es ponerle este referencia alias hace referencia al nombre que le pongo que sale este nombre que sale aquí y eh, este vínculo ya sí que sería el vínculo para el archivo en, en SharePoint ¿vale? y con esto generaría todo el flujo que necesito para, al recibir un email, eh, que se me genere una tarjeta automáticamente. Vale, voy a hacer una prueba muy rápida para que lo veáis. Eh, vamos a probarlo eh, con datos de ejecuciones anteriores. O yo, yo realizaré el descarga. Vamos, del tirón. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Bueno, pues voy a probar el flujo. Y eh, para ello tengo que mandar un email con una cuenta mía, pues vamos a ponernos, vale. esta es mi cuenta de Gmail, ¿vale? Y me tengo que mandar un email, eh, Vale. ¿cuál es la dirección? Hemos dicho que es Recruiting Front UI, ¿vale? y qué es lo que tengo que poner en el asunto eh, front end, ah no, es es oferta inicio, bueno mira para que sea 100% seguro, oferta front end, esto se lo puedo poner o no, si no se lo pusiera simplemente me eh, haría tarjetas por cada email que me entra en el correo que, que le pongo, vale aquí en el texto le puedo decir eh, Buenos días, esta es la prueba del... No sé, escribí. Prueba del webinar <coughs> Y le adjuntaría un archivo, si no se lo adjuntara haría lo mismo, pero sin, sin adjuntar Y le puedo meter cualquier tipo de, de archivo, por ejemplo, le voy a poner CV prueba 2, ¿vale? Vale, venga, vale, y envío el email Vale, vámonos a. Vámonos aquí. Vale, se está ejecutando el flujo. Mientras tanto, podemos ir viendo en. Esto lo voy a dejar, me voy a abrir aquí el correo. Como el correo vaya lento, porque parece que. front. Pues no llegan los emails. Si no llegan los emails. ¿Qué le pasa a esto? Va muy lento hoy. O oh, es el efecto demo, que también es muy probable, ¿no? En enviados. Mira, ahora acaba de sonar. Vale, míralo. Aquí ya me ha llegado el email a, a la cuenta, ¿vale? Buenos días, esta es la prueba del, del webinar con el PDF que acabo de adjuntar. ¿vale? Eh, si me voy al flujo, vemos cómo está cargando porque se está ejecutando. ¿vale? Ahora cuando termine de ejecutarse, volvemos aquí. Eh, acaba de sonarme otra vez, no sé si porque ha llegado otro email, bueno, yo aquí eh, no, no lo sigo, pero si me voy a la cuenta de Jeff Tepper, no sé si sabéis quién es Jeff Tepper, pero bueno, es un nombre que yo suelo utilizar mucho, eh, si lo veis aquí, primero me ha llegado un email diciéndome que, que se ha mandado un un correo a Recruiting Front UI, que es el correo que he mandado desde la otra cuenta y después me ha llegado otro email diciéndome eh, que se me ha asignado una tarea. Por tanto, la tarea se está asignando ya, la, la tarea se está generando. ¿vale? Volvemos al flujo, sigue ejecutándose. Sin embargo, si nos vamos aquí, todavía no nos ha salido la tarea y ahora aquí ya sí nos ha salido la tarea, pero tenemos que esperar porque todavía no se nos ha actualizado porque no nos ha salido el, el archivo adjunto, ¿vale? Mientras que esto siga ahí dando vueltas, voy a ir leyendo un poco y ya está. Y lo único, pues, que aquí nos saldría, eh, además de todo esto que, es, que pone ya en la tarjeta, que se ha creado hace cuatro minutos, nos, crea, nos saldría aquí el dato, el dato adjunto y la descripción con lo que le hemos puesto en el HTML y la... Eh, el, el subject del el subject, no, el contenido del, del email y nada, que lo único daros las gracias, esperar que que os haya gustado y os haya servido lo que os he contado y comentaros simplemente que desde Plain Concepts eh, sabéis que estamos realizando un montón de, de webinars para intentar haceros esta este confinamiento más ameno y en nuestra página de geeks.ms vamos a ir publicando todos los que tenemos previstos de cara a la semana que viene que por ejemplo tenemos uno de Microsoft Teams dentro de dos semanas que tenemos otro con Power Up. por más que lo miro no, no aparece el efecto demo que si bien lo conocéis es lo que tiene y, y nada esperar simplemente que os haya resultado útil y que nos veamos en otros webinars. Muchas gracias, adiós.